Muy buenas noches, eh, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra charlas con Chamil. Hoy tenemos como invitado al concejal de la Colombia Humana, Einer Gaitán, del municipio de Soacha. Y, eh, bueno, como estamos un poco retrasados, vamos a comenzar de una con esta conversación. Einer, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eh, eh, hola, Shamel, eh, pues, un agradecimiento agradecimiento pues, por tenerme en cuenta e invitarme a tu espacio. Y nada, pues, contento de poder tertuliar. No, yo también estoy muy entusiasmado. Lo primero que quería preguntarle es, ¿cómo fue que Iner Gaitán llegó al Consejo de Soacha? Bueno, no, eh, eh, es una pregunta que no se resuelve eh, solamente explicando el proceso de campaña en el 2019, sino, bueno, es el resultado de, eh, de una generación que en Soacha ha venido eh, trabajando, luchando por el territorio, haciendo apuestas comunitarias que se expresan pues en, en, en lo ambiental, en lo artístico, en la defensa de los derechos humanos, en el trabajo comunal, eh, en el apoyo técnico también a las, a las organizaciones. Entonces Yo veo una generación que se ha luchado a Soacha y que hoy, digamos, está disputando la ciudad en diferentes escenarios. Eh, y obvio, pues también incidieron cosas como, por ejemplo, pues eh, yo soy proveniente de un barrio de ocupación popular fundado por la Central Nacional Provivienda, eh, pues la formación en ciencia política en, en, en la Universidad Nacional, pues, la militancia que, que tuve en la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios de la CEU. pues digamos que la combinación entre el trabajo universitario y el trabajo barrial, eh, pues nos permitió estar Hoy en el Consejo de Suacha, ¿no? En mi experiencia personal ya únicamente, pues, desde la secundaria vengo, pues, trabajando y luchando. Entonces, obviamente, todo eso incidió que en el momento que presentamos nuestro nombre, pues, la gente nos acompañará con el voto. Su es el único concejal de oposición en el municipio en estos momentos, ¿cierto? O, o tiene, pues, aliados en dentro del Consejo Municipal. Bueno, ya ahí empezamos a hablar de, de, de la cosa pública municipal. Eh, no, hoy en Suacha, Suacha tiene 19 concejales, 13 hacen parte de la coalición de gobierno, hay 6 que no están con la administración, de esos 6, eh, hay 3 que están declarados en oposición. Eh, ahí, digamos que lo único que podríamos decir es que somos la única CURU de las fuerzas alternativas y izquierda, precisamente en el Consejo de Suacha, porque los dos compañeros que están en abierta oposición. Eh, hicieron parte del grupo político que gobernó la ciudad también durante varios periodos de gobierno entonces eh, nosotros somos la fuerza emergente eh, en el contexto municipal pues ante también una polarización que hay entre dos fuerzas eh, las los que han venido gobernando la ciudad y sectores que han estado marginados de, de la torta municipal y que en el 2019 lograron pues tomarse el, el, el, aparato, el aparato público municipal y que hoy están gobernando su la única el curul que tiene la fuerza alternativa es la nuestra. Bueno, pero a mí sí me gustaría profundizar en quiénes son esos personajes que están gobernando Soacha, porque pues normalmente la gente, bueno, normalmente no es, no es claro para muchos cuando uno se refiere a, a las élites tradicionales y que están gobernando ciertos espacios, eh, quiénes son los que están gobernando Soacha y, y, y pues cuáles son sus intereses en el municipio. Bueno, pues lo, lo, lo que hay que decir es que Suacha es un municipio de tradición liberal, de una tradición marcada liberal. Eh, la gente piensa de pronto que por la cercanía a Bogotá, eh, opera o, hace, o sea, se manifiesta una cultura política eh, moderna, democrática y demás, pero no, o sea, alrededor de un municipio pues, liber, controlado por sectores liberales históricamente, pues desafortunadamente también eh, han emergido con mucha fuerza eh, históricamente, pues, eh, formas eh, de la cultura política muy premoderna, ¿no? Alrededor de la compra del voto, del establecimiento de clientelas, el acaparamiento del Estado para eh, propósitos, pues, obviamente, eh, pues, de enriquecer y hacer negocios con lo público, etc. Lo, lo, lo que cualquiera puede escribir de cómo son las regiones en el país, pues eso es suacha, ¿no? Con la condición, obviamente, que en los últimos 30 años, por cuenta... Eh, del conflicto armado pues han llevado muchas víctimas, eh, los proyectos de, de especulación inmobiliaria pues han hecho que eh, proyectos urbanísticos se hayan asentado en el municipio, la cercanía con Bogotá pues también eh, ha sido eh, fatal en la medida que el municipio se ha convertido en un corredor estratégico. Entonces, eh, con esa importancia pues hay que decir que eso ha echado los últimos eh, 30 años 35 años que lleva la selección popular de, de alcaldes, pues ha estado controlado por un sector político que viene de, de ese tronco, ese tronco liberal, la primera etapa donde estuvo manejado por eh, una familia en particular, eh, de hecho dos hermanos que se turnaban durante muchísimos años en la alcaldía, y gente de esa escuela, pues fue la que gobernó el municipio hasta 2019, ¿no? Obviamente, pues eh, uno puede identificar eh, la huella de ciudad, pues en el plan de ordenamiento territorial del año 2000. Eh, muchas de las consecuencias sociales que hoy va a decir el municipio, eh, y sobre todo porque eh, esta élite municipal, hoy derrotada o parcialmente derrotada, eh, pues estuvo articulada también en los sectores que hoy manejan eh, la política departamental, pues eh, también con brazos y articulados con eh, sectores de la, de la élite nacional. Ahora, ¿qué pasó en el 2019? Socios minoritarios de esa de esos sectores de origen liberal que manejan el municipio, eh, sectores pues, de derecha abiertamente, le de, dieron el apoyo y el respaldo a un personaje que eh, se presentó cuatro veces a la alcaldía y fue derrotado, pero derrotas, eh, digamos, cada una eh, con mayor votación que la anterior. ¿no? Eh, y obviamente ante el siguiente desgaste de estos sectores, pues la gente decide eh, apoyar a Juan Carlos a Eldarraga, el actual alcalde, que se presentó cuatro veces, la quinta vez. Eh, a la alcaldía la que gana, eh, pues que representa una agenda de gobierno, yo creo que muy, muy diferente a, a los que han venido manejando el municipio. O sea, creo que ahí, ahí están, ahí lo que uno puede evidenciar es que la pelea era por el botín, ¿no? quién, quién controlaba los recursos y el acceso al Estado, y cómo pues lograba repartirlo también entre el establishment local, ¿no? Eh, que son esos negocios que viven alrededor del Estado, ¿no? Eh, pero el cambio sí se ha visto en el estilo de gobierno, ¿no? y ahí en ese estilo de gobierno sí se ve pues un rastro marcadamente uribista, no, eh, no solamente eh, de él como persona y como líder, sino el proyecto que representa, ¿no? entonces, eh, pues, es el mismo proyecto de ciudad, pero con los rasgos del uribismo que ya conoció este país, entonces, ¿cuáles son esos rasgos? No? El autoritarismo, eh, pues, el desconocimiento a los sectores críticos y oposición, la cooptación de todo el espectro político, eh, pues el, el, el, el gobierno para los amigos, eh, una narrativa alrededor de exaltar va valores conservadores, eh, exaltar mucho también las soluciones de fuerza, la poca creencia del diálogo, eh, y, y, y eso ha sido la administración estos 15 meses del de, de alcalde Saldarella, que pues, digamos que a diferencia de las anteriores administraciones, si sí tiene y si sí le veo, oye, es un carácter para sacar adelante eh, algunos debates, ¿no? Eh, pero que ese carácter también ya raya con, por con, con un lado, la vanidad por otro lado la grosería con, con la ciudadanía, ¿no? Entonces, eh, en su característica, pues no, no, no solamente es un sino un megaloman, entonces, eh, pues, es un tipo que... Eh, Hace poco hizo aprobar del Consejo un cupo endeudamiento por 300 mil millones, aun cuando estudios técnicos decían que el municipio por máximo se podía endeudar 80 mil millones. Eh, este, un día sale hablando de aeropuerto en el municipio, otro día sale hablando del caso Cable, o sea, proyectos que los que estamos involucrados en la cosa pública sabemos que es un gobierno pues son prácticamente imposibles y pues por el nivel de avance de los gobiernos en lo nacional, en lo distrital y pues caso municipal, pues ya con los planes de desarrollo ya formulados y constituidos, pues eh, no deben de ser globos al aire y con eso está gobernando, ¿no? Eh, y en 15 meses, pues ha avanzado en una agenda, eh, en, en, en cierto sentido, reaccionaria, eh, ya en la ejecución de presupuesto y de, y de y ya como alcalde, como gestor público, pues eh, pues aún no ha mostrado mayor, mayor cosa, ¿no? tapar huecos, exhibir bancas, digamos, cosas muy menores. Mm, y nada, pues digamos, estamos en... en, en, en, en haciendo la oposición a un proyecto de gobierno, pues que es más de lo mismo, eh, pero con un tono profundamente autoritario, que ha logrado que no solamente la oposición política se exprese en el Consejo, sino en diferentes eh, instancias y sectores de la ciudadanía, ¿no? entonces los, las veedurías, los civiles, juntas de acción comunal, eh, medio, medios de comunicación que pues abiertamente también son críticos de la administración. Es decir, hoy hoy, hoy, hoy suacha bueno, también es... Y también es de reconocerle, ¿no? Y es que, eh, como el alcalde no ha negado eh, su carácter ideológico, pues, también ha permitido que eh, el debate ideológico, pues, esté en, en la ciudadanía y la, la gente, pues, esté tomando posición. Ahorita, el tema del predial, que ha sido, pues, el tema de coyuntura, pues, también refleja eh, la concepción que tiene sobre lo público de, no importa que estamos en un momento de recesión económica, que la pandemia, pues, ha agravado eh, las crisis en los hogares... Eh, hay, que, hay que hacer que la gente pague impuestos porque es la única manera de financiar el sobredimensionado y malo plan de desarrollo que tiene. Entonces, a eso le estamos haciendo oposición y también hay que decir, hemos apoyado también iniciativas de gobierno, aunque voten contra el plan de desarrollo, pues hay iniciativas que hemos apoyado, eh, hay programas que vemos que pues, digamos, tienen algo, algo, eh, mucho que aportar a la ciudadanía, eh, pero obviamente entre los temas centrales, pues estamos, hemos, estado, hemos sido muy críticos y en los temas que también han logrado resonancia nacional pues hemos marcado nuestra postura Bueno, sumarse ha tocado una diversidad de temas alrededor de la administración y de Juan Carlos Saldarriaga, de hecho yo estuve haciendo una investigación precisamente sobre toda esta situación de brutalidad policial que está ya en septiembre del 2020 y, y el alcalde Saldarriaga pues se visibilizó como en dos momentos, uno eh pues el día después de, de, de las manifestaciones y de, y de la primera noche del 9 de septiembre, que hubo como una... Un, un evento en, en Soacha con la consejera de Derechos Humanos y, y pues las denuncias de la ciudadanía eran como que nos querían manosear, nos querían utilizar para, para la foto, para, pues para un video que querían hacer con la consejera, eh, pues en medio de todo lo que había pasado la noche anterior. Y otro que fue hace poco, que fue, pues fue un evento al que lo invitaron eh, pues las familias del colectivo Rosa Negra, si no estoy mal que se llama. Y, sí, y, y, y al que no fue. Pero bueno, a lo, al tema de la brutalidad policial vamos a volver ahora. Muchas gracias a las personas que nos están viendo. Hay una pregunta de, de Juan Carlos Bolívar. Juan Carlos pregunta, ¿se podría decir que Soacha es la deslocalización de las tensiones sociales de Bogotá? Algo así como una solución espacial a la crisis social de Bogotá. Tampoco compleja la pregunta pero sí, sí, en Suacha se entrecruzan las tensiones sociales propias de una urbe, ¿no? o sea, eh, si usted se fija en Suacha, pues no está no, no mucho lo que puede ser Bosa, Usme, Ciudad bolívar de hecho Altos de Cazucá es la parte suroccidental de un cerro que en su parte oriental tiene a Ciudad bolívar Entonces, digamos que conjuga esas, esas tensiones y complejidades de cualquier centro urbano, ¿sí? latinoamericano, obviamente, y por otro lado, pues, eh, en un estado de carácter centralista, pues, las limitaciones que tiene hace parte un municipio, pues, un departamento, es decir, del mismo trato, pues, de eh, Nuevo Bogotá, el distrito, sino del, del, del centralismo del Estado Nacional eh, con las regiones, ¿no? Entonces, aquí eh, eso también ha, ha configurado, pues, eh, una, una serie de realidades que eh, no se ven en otros, en, en, en otros lugares del país, eh, que en Bogotá incluso se manejan de otra forma, bueno, también porque los temas de cultura política en Bogotá, aunque de aquí está aquí a 10, 15 minutos, pues son diferentes, ¿no? Eh, y bueno, usted menciona el tema de derechos humanos, que ha sido, pues, uno de los temas claves que pues, hemos tocado en nuestra gestión en el Consejo, eh, con muchos casos que han sido eh, reseñados a nivel, a nivel nacional por uno en el último año, mencionar, pues, ya históricos que y aquí todos conocen el tema los mal llamados falsos positivos, pero lo cierto es que aquí con los temas de abuso policial, de presencia de organizaciones federales del, del paramilitarismo, pues el resultado es que hay una decisión institucional por, eh, para reconocer los fenómenos de violencia urbana, para no reconocer a la labor de los defensores de derechos humanos, para eh, incluso estigmatizar a, pues a los opositores, a los sectores sociales críticos. De la administración, eh, y, y pues digamos que lo que usted, usted señala de lo que pasó en los eventos del 9 y 10 de septiembre, aunque no hay responsabilidad directa del alcalde, porque pues, es parte pues, de las manifestaciones de eh, por el asesinato, el homicidio más bien de eh, el abogado, el abogado de la Universidad Libre. Eh, lo que hay que decir es que el papel que juega la administración posterior a los hechos del 9 y 10 de septiembre, pues son re victimizantes, porque, pues, eh, pone el dedo a señalar, pues a, a víctimas como responsables de su desgracia por otro lado pues eh, sale a defender, a escudar el papel de la policía incluso ya en un tono ofensivo con, con la comunidad eh, tercero pues obviamente no avanza eh, pues en exigir investigaciones de tipo disciplinario eh, al interior de la policía ni siquiera pues a un eh, el alcalde que es el máximo eh, es el comandante pues, de, de la policía en Suacha, eh, pues no tomó ninguna medida eh, y teniendo en cuenta que una, menos de una semana antes de, de esos hechos pues fue lo que el recae de San Mateo eh, y pasan los meses y pues tampoco hay una valoración sobre esos hechos aparecen panfletos amenazando a, a los líderes de las organizaciones sociales y los van descalificando eh, y ese ha sido el trato no eh, con las víctimas del 9 y 10 de septiembre eh, en el mes de octubre eh, en Soacha eh, fueron asesinados por la policía eh, tres jóvenes eh, y a las familias se les convoca eh, en el marco de una visita de Nancy Patricia Gutiérrez, la Alta Consejera para los Derechos Humanos, eh, pero no eh, ya a la luz de los días, de las semanas, de los meses, pues ya uno da cuenta que ese encuentro muy promocionado, pues eh, tuvo el fin, tuvo como fin pues lavarse las manos con las víctimas, eh, simplemente pues eh, responder ante la visita a la alta que se está cumpliendo con eh, la atención de los protocolos, pero la realidad es que aquí el tema de derechos humanos no importa para quienes gobiernan el municipio de Soach. Eh, y eso se expresa pues, en, en los casos de violencia policial, que aunque han tenido dimensión y magnitud nacional, pues aquí eh, se debaten y por un lado y por el otro, pues eh, hay una negación de la administración, pero brutal. A propósito, bueno, y es un tema que está conectado, cuando yo estaba como revisando información para charlar con su merced, pues antes de que fuera concejal, a usted lo, lo buscaban mucho como líder social para hablar de diferentes temas de Soacha. Y, a, y, y pues es algo que muy poca gente sabe y es precisamente pues el, el grave problema de paramilitarismo que hay en el municipio. Eh, pues hay informes de casas de pique de hasta de laboratorios de coca y, y pues yo quería que pues aprovechar el espacio para que su merced nos explicara precisamente eh, pues cuál es el peso del paramilitarismo en el municipio y eso cómo se relaciona con bogotá bueno pues eh, de, de, en un municipio que el 70% de su población está entre los estratos 0 0 1 y 2 el 60% en la informalidad, eh, donde el 35% de sus barrios no están legalizados, eh, con una cercanía evidente a Bogotá, donde pasa pues el corredor de la autopista sur que comunica a Bogotá, la principal economía del país, con el puerto de Buenaventura y a su vez comunica con todo el suroccidente occidente colombiano. Eh, no es de extrañar que pues, nuestro municipio, eh, bueno, también al albergar eh, pues bueno, eh, 50.000 víctimas, 50.000 víctimas eh, de las 50.000 familias víctimas de la violencia del conflicto armado eh, y a su vez pues eh, con todos los problemas que hemos señalado administrativos, en consecuencia del centralismo, clientelismo, etcétera, Pues desde finales de los 80 pues han hecho presencia aquí actores armados irregulares. Eh, que lo que hoy está ocurriendo en Suacha sea igual a, a lo que ocurrió a finales de los 80, lo que pasó en los 90 con... Eh, las AUC y su bloque capital o las FARC con la red urbana o, o en los 2000 con las Bacrim pues eh, hoy es diferente ¿no? hoy eh, lo que está pasando en Tumaco eh, en, el norte, en el norte de Santander, en las zonas de frontera donde hay eh, una transición a la generación pues del conflicto eh, y alrededor pues también del, de la emergencia de actores del narcotráfico ya venidos de, de, de México, etcétera pues también está impactando acá ¿no? Eh, hace unos meses pues, el país se inquietó con el tema de la finca de San Clemente a las afueras de Bogotá pues porque está el aeropuerto obviamente toda la red de corrupción para, para la exportación de, de, de cocaína pues eso también aquí eh, se ha visto en, en, en zona rural tanto en el municipio de Soacha como en el municipio aquí cercano de Sibaté eh, se han desmantelado la zona de, de, de cocaína ¿sí? entonces eso es una realidad cualquiera puede entrar a, a observar pero eh, no solamente eso ha control desde el control de, de, de cómo salida, como salida y acceso a Bogotá, sino también en, en su territorio, ¿no? Entonces, eh, pues aquí hacen presencia, eh, bueno, esas organizaciones que han tercerizado el delito a través de pandillas, eh, grupos de jóvenes que pues, han visto en la delincuencia una oportunidad para ascender socialmente, y pues también una oportunidad de obtener ingresos dentro de la ilegalidad, etcétera. Y que eso tiene una serie de prácticas, ¿no? ¿Qué prácticas? Pues el control del microtráfico, no es un secreto que eh, los par cada parque representa una línea para la acción del de, de, de microtráfico, eh, el establecimiento de fronteras invisibles, eh, métodos como asesinatos selectivos, el tema de la Casa de Pique, pues es una herramienta para los asesinatos selectivos, ya no son unas masacres de cantidad de personas, sino con asesinatos selectivos en caso de pique o que aparecen en los humedales del municipio, cadáveres casi que semanalmente, eh, sumado a eh, denuncias que ha tenido la comunidad pequeños comerciantes informales, eh, transportadores sobre coros de, de vacunas en algunas zonas del municipio, eh, de cómo en el espacio público, a, a trabajadores de la economía informal, llamados vendedores ambulantes. Eh, en muchos lugares se les cobra eh, en estacionamientos de rutas piratas que ofrecen un servicio en la ilegalidad de transportar eh, gente a barrios eh, subnormales pues también operan mafias eh, grupos de denominados tierreros que están eh, aprovechándose de, de, de la miseria de familias eh, incitándolas a ocupar eh, terrenos pues de privados o batidos eh, todo esto está articulado pues en una dinámica mafiosa que no solamente se presenta en Suacha, sino en la luna sur de Bogotá, y que la semana pasada también fue objeto de debate en el Consejo de la Ciudad. Y de hecho, pues eso tiene relación con eh, pues, la ola de, de, de criminalidad que está viviendo Bogotá y Suacha, pues alrededor también de la disputa entre, entre organizaciones por, por las rentas de, de microtráfico y pues obviamente también de economías legales donde, donde lavan pues activos. Entonces, esa realidad es la que hemos venido denunciando, eh, pero pues desafortunadamente aquí eh, son pocas las autoridades que prestan atención, eso está también señalado en una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, bueno, digamos que todo eso ha hecho parte pues, de nuestro ejercicio no solamente como concejales, sino sí, como concejal, sino como pues, en el, del activismo dentro del movimiento social y popular, eh, y ante la denuncia de los defensores de derechos humanos aquí, de los activistas sociales, de la comunidad, pues no hay, hay negación de, de, de los fenómenos, y al haber negación, pues se siguen produciendo los hechos victimizantes. ¿no? Entonces, pues en, eso, en, en, ese, en ese círculo eh, vicioso, destructivo, pues estamos. ¿no? Y pues aquí se exigen esas acciones de gobierno, primero reconocer los fenómenos, y segundo entender los derechos humanos como eh, pues, una herramienta de gobierno pues, que permita también eh, pues, hacerle frente a estas dinámicas. Vale, Samuel David Roberto Moya, yo me imagino que usted lo conoce. Eh, ahí nos manda... Claro que sí. Ahí nos manda un saludo y nos manda una pregunta. Sería bueno que conversaran del tema de Bogotá y Soacha de cara a la consolidación del área metropolitana. ¿Cuál bueno, es ese tema... ¿Lo pregunta Samuel David Roberto? Sí. Bueno, Samuel, Samuel Roberto eh, es Edil de la Comuna 5 de San Mateo también de la colonia humana, es colega, politólogo de la Nacho, entonces docente, eh, nos conocemos desde hace muchísimos años, él, eh, hizo parte pues también de un proceso conformado hace bastante tiempo, eh, y que hoy ha permitido también la emergencia de liderazgos alternativos, ese es Samuel, Samuel Roberto, pues uno de los compañeros que también esperemos que en los próximos años esté sentado en el consejo, en las instancias de decisión colectiva, pues también aportando por sus comunidades. Y él preguntaba el tema de la región metropolitana, que es otro tema que tiene hoy a los actores eh, de la sabana de Bogotá, pues muy inquietos porque eh, lo que ha pasado con este tema de la región metropolitana es que eh, pues hay un interés marcado de muchos años de y pro Bogotá. Porque una, una, como una, una aclaración la... ahí, digamos, eh, mucha gente en Bogotá se, pregunta, se, puede estar, se puede preguntar cuando pasa por Soacha por qué Soacha no se integra a Bogotá como una localidad más por ejemplo, entonces eh, si desde, desde Soacha ¿cómo se ve también eso? Si, si, si, si el tema es integrar una región metropolitana en términos más democráticos o bajo los intereses de Camacol y todo lo que se iba a mencionar antes de que yo lo interrumpiera Sí, no, Xamel, eh, pues es una necesidad la, la articulación con Bogotá, la integración regional pues aquí Dependemos en materia de servicios públicos, eh, un porcentaje muy alto de nuestra economía formal, de nuestra fuerza de trabajo, eh, tra, eh, trabaja y aporta en la formalidad en Bogotá, eh, se educa en Bogotá, hay un intercambio constante entre Bogotá y Soacha eh, y es eh, obvio que eh, ante la crisis social humanitaria pues que atraviesa el municipio pues, por décadas de, de abandono del Estado, eh, se necesita que nuestro vecino eh, pues integre más a nuestras dinámicas eso, yo creo que eso, eso es eh, apenas obvio no y, y, en, y en los últimos años han intentado alternativas el gobierno de la Bogotá Humana de Petro eh, pues intentó el tema del área metropolitana como pues, un ejercicio también de integración que permitiera que de alguna manera Bogotá asumiera algún tipo de responsabilidad con Suacha pues en materia ambiental en materia de derechos humanos, de seguridad eh, de servicios públicos, pero pues desafortunadamente eh, en, en el 2012-2013 salió pues, la ley de ordenamiento territorial que ponía pues eh, algunos, algunos eh, apartes frente al tema de la integración regional, digamos, que limitaba el tema de las metropolitanas. Aquí estuvimos cerca de ir a, a una consulta popular para preguntarle a la, a la ciudadanía pues si eh, considera pertinente o no integrarse a Bogotá. También, pues, eh, se ha venido hablando también de, eh, bueno, es un, de algunos sectores, pues, muy desde la academia en Soacha y amplios sectores de la ciudadanía, pues, hablan de la integración, de la anexión de Soacha a Bogotá como, pues, como una localidad más, teniendo en cuenta que localidades vecinas acá tienen el doble de presupuesto que tiene Soacha y desde, desde la pragmática eh, en el sentido de... Eh, bueno, de garantizar más recursos públicos para nuestra entidad territorial, digamos que en principio, eh, pues, la anexión con Bogotá, pues, digamos sería importante ahora. Eh, es un tema que tiene que debatirse bien, yo, la verdad, en eso todavía no tengo una posición clara, eh, tampoco porque el debate ha tomado fuerza, ¿no? Eh, y, sobre, y también pesan pesa temas de identidad, de identidad municipal, el tema de despacha de, de como municipio eh, pesa, claramente, pues, también hay sectores... Eh, de las élites locales que pues no les interesa subordinarse eh, pues al aparato burocrático estatal que representa Bogotá eh, pues, que hay diferentes razones pero esa no abrir el debate porque no, no no tampoco a eso podemos temer vos mm. a Fontibón fueron eh, poblados aparte de Bogotá y pues el crecimiento urbano y pues la posterior conurbación pues se fue tragando esos municipios, y hoy Suachi y Bogotá pues es una conurbación, ustedes van por la autopista sur y no van a saber en qué momento eh, bueno, va a atravesar un Bogotá, entrar a una yo creo que el más detallista por ahí mirará la nomenclatura y ya con eso pues, eh, dada cuenta las relaciones son constantes eh, y bueno, entonces está el tema de la metropolitana que ya lo señalé, el debate que hay que algunos sectores han intentado plantear sobre la anexión, y está el tema de la región metropolitana que pues lo ha venido moviendo con mucha fuerza desde hace varios años Camacol y Pro Bogotá, que son tanques de pensamiento. Eh, bueno, el caso de Bogotá, de Pro Bogotá es un tanque de pensamiento y Camacol pues, es el premio de las constructoras. Eh, Suacha en los últimos 12 años, eh, 15 años ha venido también en un proceso de urbanización y de volteo de tierras eh, que ha merecido también pues eh, investigaciones académicas. Eh, en su momento, pues también un histórico eh, fallo de, de, de la Corte Constitucional que eh, tumbó en el segundo Plan Nacional de Desarrollo Uribe eh, las, los macroproyectos de vivienda. Pero desafortunadamente, aquí en lo que se conoce como Ciudad Verde, que, so, que es zona rural, pues eh, las constructoras asociadas en Camacol, pues eh, construyeron la ciudadela, eh, 60 mil viviendas, eh, solamente en ese macroproyecto en los últimos años. Entonces, pues. De nuestro municipio, y ustedes se fijan las cifras del Dani, el crecimiento demográfico de la Sabana, los municipios de la Sabana de Bogotá, de Bogotá como capital, se van a dar cuenta que el crecimiento demográfico esperado para Bogotá lo absorben los municipios de la Sabana, como ¿no? Sipaquira, Mosquera, Funza y Soacha, ¿no? En el caso particular, pues de Soacha, porque pues, el precio de la tierra en algún momento tan barato, pues para las constructoras, porque compraron suelo rural para venderlo como, como urbano. Eh, pues fue el que explicó por qué nuestro municipio de un momento a otro eh, se poblara, ¿no? Y consecuencia, años después, pues no hay colegios suficientes, no hay hospitales suficientes, las villas, pues obviamente, en mal estado, estamos mal contados por el gobierno nacional, eh, un montón de cosas ahí, y eh, sobre esas realidades que se ha planteado la región metropolitana, ¿no? Y es, ¿cómo cómo cómo, ¿cómo pueden esos tanques de pensamiento y esos intereses económicos, pues en vez de transar con 116 y 117 planes de ordenamiento territorial, pues, porque no manejar un plan de ordenamiento territorial que esté manejado por una entidad ficticia eh, que, eh, digamos que escapa o supera lo estipulado en la Constitución en relación con, eh, pues, lograr una entidad que regule las relaciones políticas entre Bogotá y Cundinamarca, que no tenga un control político por parte de, ningún, de ninguna instancia, ya sea la Asamblea Departamental o los Municipales, tampoco una instancia de control ciudadano, pero que esté pensado en la, en, en la finalidad de los intereses económicos pues, privados, del capital inmobiliario, de las especuladoras financieras, y sobre todo pues, que eh, las organizaciones ambientales, eh, sectores ciudadanos pues, han venido diciendo que esa región metropolitana eh, pues, es la visión de integración regional de unas élites muy concretas, ¿no? que eh, materializan también ese matrimonio entre eh, esa élite de liberal bogotana hoy en cabeza de Claudia López, Juanita Gubertus, que han estado muy activas, sobre todo esta última, muy bien, el tema de la región metropolitana, y las élites de Cundinamarca, eh, que, que, que, se, que se educaron bajo la tutela de Álvaro Cruz, eh, y que, pues, de alguna manera, pues, también necesitan eh, tener una serie de privilegios frente al tema de Ciudad-Región. Entonces, pues, eh, ahí está el tema de la región metropolitana, al cual también hemos hecho frente, pero son los mústricos pues antidemocráticos que eh, se van creando pues para evitar que la ciudadanía tenga control y ciencia sobre, sobre los asuntos públicos. Bueno, se toca ahí un montón de temas importantes y además que muchas veces lo... pues este gran tema del ordenamiento territorial se queda como, como en un lenguaje muy técnico que, que, que poca gente le quiere meter el diente, pero precisamente por ese tema del ordenamiento territorial a mí me gustaría pues eh, que profundizáramos en, en lo que su merced mismo mencionó que son las mafias de la piratería urbana los tierreros o sea cómo entran a cómo han entrado a ordenar el municipio eh, estas mafias de, de tierreros en soacha bueno pues cómo operan eh, hay, ter, hay, hay, hay gente que tiene mucha tierra en soacha sí. Eh, que ha sido acumulada también por ejercicios de los 70 tierreros, los foreros fetecuas, que, que Rafael el fue un gran, un gran, no, perdón, fue un, <ríe> iba a decir una palabra, eh, o se a contar el caso, pues, de un sector concreto En los años, entre los años 70 y 80, un tipo apellido Porras y otro foreros fetecuas que, que eh, incitaron a la ocupación territorial en eh, las zonas, pues, de frontera, eh, de la frontera urbana de Bogotá, ¿sí?, eh, lograron ocupar tal cantidad de tierra que pues, obligaron al Estado o a, a otros privados a venderles, y estos fraccionaron pues, para eh, lotear con el fin pues, de venderle a comunidad que eh, empujaron a presionar para que pues, les vendieran los, los terrenos. ¿sí? Eh, fruto de eso, pues, y con toda la regulación urbana, eh, lo que ha sucedido es que actores armados, ¿sí? o gente muy peligrosa, eh, aprovechando la situación de miseria, de pobreza, de vulnerabilidad, de falta de acceso pues, a una vivienda digna de muchos ciudadanos, eh, pues ha liderado en diversas ocasiones en diversos puntos de la ciudad pues procesos de ocupación. ¿sí? Eh, ¿Cómo funciona esto? Entonces, una vez la gente se asienta, eh, pues obviamente la ley dice que se tiene que durante 10 años establecer, eh, pues de manera permanente en un territorio, pues para reconocer la, para reconocer la legalidad eh, ya el asentamiento como barrio, y ahí sí pues, poder acceder a los eh, derechos que como habitantes tendrían, etcétera. Pero eh, en un principio, pues a la de terreno lo que hacen es incitar a la comunidad, o a un sector de la comunidad vulnerable, empobrecida, a que, ter, a que ocupe terrenos para obligarle al dueño del terreno a vender o con un negocio previo con el, con el, con el dueño del terreno, que pues no puede ocuparlo para, no puede venderlo con, con propósitos urbanísticos, pues se les sale más rentable eh, articular eh, financieramente con el tierrero y entonces pues eh, el tierrero con la gente ya eh, en, en el terreno propiamente, pues se dedica a lotear, a cobrar eh, pues todo lo que significa el loteo, eh, los, el papeleo por cada uno de, de, de, de, de los lotes, ¿sí? De lo que fue comprado, justamente como un rural, por un lado, y por el otro, lanzar con autoridades, en, en, en algunos casos, pues, para que se les permita eh, asentarse, ¿no? Eh, en otras ocasiones, como lo que hemos visto en los, en los últimos meses en Soacha, pues, es la entrada a sangre y fuego de la policía para desalojar, eh, pero ¿qué es lo que sucede con ya asentamientos, pues, consolidados de más de, de tierra Pues, que eh, se constituyen obviamente como nichos, pues, de estos actores armados. Entonces, ahí, pues, controlan, pues, todo el tema de microtráfico, eh, se vuelven puntos, pues, de para, eh, de alguna manera, eh, utilizar, pues, a comunidades vulneradas para, pues, ejercer presión sobre otro tipo de comunidades, etcétera. Eh, y, bueno, digamos que eso explica la ocupación en eh, el sector entre Altos de Cazuca y Ciudadela, son barrios fundados por, por, por, por, por, pues fundados por tierreros, ocupaciones motivadas por barrios de tierreros, que hoy, años después, pues, siguen, siguen extorsionando a la gente, eh, siguen atentando contra los derechos básicos de, la, de, de las comunidades, siguen cobrando, eh, manejando rentas ilegales en sus territorios, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, antes hemos dicho, es cierto, pues hay una realidad con los tierreros, pero pues entre el guerrero y la fuerza pública como Estado, pues está un montón de gente que, que son seres humanos, ¿no? Y pues que las soluciones de sangre y fuego, pues, permiten sí que se recupere un territorio, pero no permite pues, que estas personas, que en su mayoría ni siquiera son de eh, esta región andina, eh, sino de otras regiones del país, bueno, víctimas de la violencia económica, del conflicto, pues han venido a buscar un, un techo y aquí hay que involucrar, pues, autoridades nacionales, porque no es un problema local, sino es un problema nacional en Soacha, ¿sí? Eh, el año pasado en antes de la estancia, llegaron un grupo de tierreros con gente a, a ocupar, eh, Claudio López los desaloja, entonces tenían acá en suacha aquí el alcalde los desaloja, y van de aquí para allá, y pues el reto es también quitarle a esas más grandes tierreros la base social, ¿no? La gente que eh, por engaño, por, por algún tipo de expectativa, pues le cree cuenta a estas personas para para acceder a la vivienda, ¿no? Y dicho esto, pues también es la forma también de eh, poder ubicar desde los actores clínicos estos debates, cómo vamos a asumir estos debates frente pues, a la ocupación informal e irregular de el, las zonas periféricas en los centros urbanos, ¿Con la represión únicamente para recuperar un predio o eh, vamos a permitir que pues eh, aparezcan nuevos barrios informales con todos lo, los problemas que significan eso, ¿no? Que, sanamiento básico, eh, sin rutas de acceso, eh, sin escenarios pues, para eh, la educación, sin eh, políticas de tipo productivo que permitan vincular a la economía formal a personas que en su gran mayoría pues, no están en la formalidad eh, laboral. Entonces, pues, eh, eso en el, en el mediano tiempo, mediano, en el largo plazo termina siendo también foco de pobreza, ¿no? Eh, entonces aquí también el reto es cómo involucrar a las autoridades nacionales para que atiendan esos problemas desde un punto de vista de la garantía de los derechos de poder resarcirle a estas personas pues en sus comunidades de origen o eh, vincularlas también a oportunidades de empleo pero sobre todo quitarle la base social al terreno pues que es el que está afectando y haciendo daño entonces uno puede escuchar noticias de que los humedales eh, entonces los rellenan y van ocupando, van, van haciendo lote en las montañas del municipio, en zonas de alto riesgo, y eso se ha convertido pues, en un problema pues, de agenda, ¿no? Eh, y nosotros por salir a decir que eh, hay que quitar la base social al tierrero, eh, hay que de alguna manera involucrar a las autoridades nacionales en, en, en esa problemática, pues se nos ha acusado de estar cercano a esas mafias y demás cosas pues, que eh, lo que termina es eh, escondiendo pues la, la única herramienta que tiene las autoridades para responder a esto y a través de la violencia de la fuerza que eh, este año en su último año pues en el caso de la toma, de una toma en Ciudad de la Sucre como una 4 pues le costó la vida a un pelado de 15 años Juan Mateo Aldana eh, por parte de la policía, el pelado habitante un, del barrio ahí pues contiguo al, al terreno que estaban ocupando eh, informalmente eh, salió a uh, de alguna manera, a ver un, un, un operativo del ESMAD de la policía, cuando pues, un tiroteo y, y recibió pues un, un balazo en su cabeza. Eh, y esas son las realidades. La gente está en medio de la violencia del Estado, la violencia de los tierreros, de políticos oportunistas que también van eh, diciendo, bueno, yo puedo legalizar, le traigo aquí la, la teja, le traigo el tubo, pero entonces tienen que apoyar determinadas políticas. Eh, y esa es la realidad, pues, que también lo tenemos denunciado porque como hemos dicho, alguien tiene que decir esos temas pues, en los escenarios de decisión pública. ¿no? Bueno, eh, muchas gracias a las personas que nos están escuchando, ya saben que, que, que pueden compartir sus preguntas ahí en el chat, y, y pues si alcanza el tiempo las transmitiremos acá al concejal Einer. Yo, yo tengo una curiosidad escuchándolo, porque aquí nos podríamos eh, quedar hablando tres horas sobre sobre soacha y, y a mí sí me gustaría antes de que eso nos acabe el tiempo si en qué ha cambiado einer eh, ese einer de la ceu y de la juventud comunista al einer concejal y, y pues con toda esta experiencia ya en la institucionalidad y como y como oposición al gobierno municipal se ha cambiado en algo sigue siendo el mismo o, o o pues se ha vuelto más pragmático, ¿qué ha pasado con Einer, con ese Einer de ahora frente al otro? No, acá la pregunta, no solo del ASEO, no solo del AJUCO, también del trabajo comunal de la red juvenil de suacha que fue mi gran escuela, eh, pues en términos ideológicos, políticos, yo sigo siendo el mismo, considero un militante revolucionario, una causa revolucionaria que escapa a mis aspiraciones individuales, lo que hago parte de un proyecto generacional que ante todo busca eh, pues, democratizar la cosa política y la cosa pública, eh, lograr que la sociedad civil se traiga a la sociedad política eh, en ejercicio de democracia radical. Es, es, esa sigue siendo eh, mi convicción ideológica, política, eh, que obviamente pues, a la luz de los años va madurando, o se va cultivando a través de experiencias, pero que en últimas eh, pues, eh, se ubica dentro del debate político pues, en favor de los excluidos, de los más débiles, que, que sufren por pues, las consecuencias de un modelo económico profundamente depredador eh, e inhumano como es, pues, este capitalismo gangsteril burocrático eh, y mafioso como es el colombiano, ¿no? Entonces, eh, digamos que en eso, pues, eh, aunque no haga parte, pues, propiamente de las organizaciones políticas eh, que me formaron y, y a las cuales les debo mucho, pues, ahí los principios pues siguen, intactos eh, obviamente pues ya uno aquí en este vamos eh, pues, lugar de la política pues se asume también el tema de, de pues de actuar pues co correspondiente al rol que la gente le, le, le ha dado la confianza en este caso pues a nosotros no y es que pues hacer política en un consejo municipal en el Congreso eh, pues implica también escenarios de negociación de ceder de acordar eh, de marcar posturas de construir acuerdos, de dialogar con los diferentes. A veces en la izquierda estamos muy acostumbrados a generar los diálogos, las discusiones, las rupturas, todo en el marco de la izquierda. ¿no? Y aquí pues también con sectores democráticos de la derecha, eh, con sectores muy moderados de izquierda, bueno, con todo el mundo corresponde hablar eh, y entender pues la cosa, la cosa política. Entonces, ante todo pues en mi esencia, en lo que considero pues yo asumiendo como militante revolucionario, una causa pues generacional, eh, creo que estamos en un momento también definitivo de nuestra pues de, de, de nuestra vida política nacional, y que pues ahí cumplimos un papel y desde suacha pues estamos asumiendo con todo el compromiso y pues con la mayor responsabilidad. Ahora ya en términos personales, que la vida cambia, cambia bastante, porque ya uno no controla la agenda de uno, eh, pues le toca a uno combinar los tiempos entre estudiar. Eh, los proyectos de acuerdo, lo de las investigaciones para las ponencias en los debates, eh, la atención a la comunidad, el partido político, las otras fuerzas políticas. Entonces, toca estar en diversas áreas y frente, pues, pues también trabajando, luchando con los compañeros que tienen representación en los edilatos, en las ocupaciones personales. Entonces, eh, eh, todo eso va incidiendo, pero ante todo, pues la firme convicción de que no tenemos un proyecto. De, de profundo cambio en nuestro país, que tiene que, pues, ponernos, traernos al siglo XXI. En eso creo y en eso estoy convencido, y a eso hemos decidido, pues, entregar en nuestra vida. No, si le pareció bacana la pregunta, a mí me pareció bacana la respuesta. Eh, le quería preguntar también por el confinamiento eh, en Soacha, ¿Cuáles han, ¿cuáles han sido las consecuencias de, de este año de confinamiento <risa> Y de, bueno, y de profundización de los problemas sociales con, pues, con el COVID Bueno, los sectores sociales desde el año pasado han ido reclamando la renta básica como medida de gobierno para garantizar pues primero que ese 70% de la economía colombiana que está en la informalidad tenga con qué comer porque si no está en la calle rebuscándosela si no está en el día a día pues necesita tener una entrada fija para poder garantizar la subsistencia ha sido como una consigna y una bandera al tema de la renta básica. Y obviamente en un municipio como Soacha se sienten las consecuencias desde de la ausencia de esa política eh, del orden nacional. ¿no? Entonces, eh, digamos que los meses más duros de la, de, de, de la pandemia, por lo menos en términos de cuarentena, entre eh, marzo y septiembre, pues eh, la crisis aquí fue durísima. Ustedes podrán recordar que ese fenómeno de los trapos rojos pues salió de acá. Es decir, la gente diciendo, venga, puta, eh, tres, cuatro días sin, sin salir a trabajar, que le echamos a la, a la olla. Eh, los problemas relacionados, eso lo hablábamos ayer en el debate de la Secretaría de Educación, relacionados a la brecha digital. Es eh, triste ver cómo eh, en una familia eh, hay un celular que tiene que ser eh, la herramienta de estudio de dos de tres niños. Eh, y por lo menos en el caso de la administración municipal pues no se ha avanzado y no se, no se aprovechó eh, esta coyuntura esta crisis que también da oportunidad para haber cerrado la brecha digital eh, pues en tercer lugar que eh, desafortunadamente pues este tema de la pandemia ha eh, concentrado poderes en, en actores como la policía que pues ha agudizado pues sus éxitos de fuerza y a su vez eh, todo lo que tiene que ver con violencia policial desde los últimos meses. ¿no? En cuarto lugar, pues, también comentar que eh, todo esto se da en el marco de, de, del inicio de un gobierno, de los inicios de gobierno locales a nivel nacional, eh, y entonces siempre esos inicios de gobierno son traumáticos, y sobre todo si son gobiernos que no responden al proyecto político de su antecesor. Entonces aquí, pues, vivimos tiempo de pandemia eh, y, y transición de gobierno, y un sexto lugar pues que las ayudas humanitarias generalmente quedan eh, en manos de las clientelas de los amigos de la administración o de los sectores que han sido gestionados en favor de otorgar el políticos a x o y eh, proyectos ¿sí? y eso bueno han sido cosas que hemos denunciado en los últimos meses lo que han hecho lo que hicieron con las ayudas humanitarias y demás pero lo cierto es que en este punto pues eh, pues una vez se ponen los pies del de, de, de alcalde, ¿no? Mientras en Bogotá han cerrado y se la medida del 4x3, pues en Suachan sí hace un poco más flexible la cosa porque eh, únicamente es lo que queda luego a las 8 de la noche, eh, pero digamos que todo sigue funcionando, digamos, dentro de lo normal en el marco de estos días de pandemia. Entonces, el código que entiendo el alcalde es, bueno, si, si cerramos otra vez, entonces. Eh, a nivel público municipal no hay como garantizar a la gente una subsistencia mínima, ¿sí? Pero si abrimos entonces pues también que se nos en las UCIs, que la gente eh, de alguna manera eh, no tenga como responder con el sustento Entonces pues, digamos que eh, esa es la disyuntiva que hoy tienen las autoridades el alcalde estas es, es, esta semana se la ha jugado pues por ser flexible, en eso no hemos digamos, hecho mayor, mayor porque también entendemos que el cerrar es llevar a, a, a, al fracaso, pues, a mucha gente eh, con, que con sus comercios se está levantando, ¿no? Y tampoco, pues, es justo porque hay gente que desde el comercio, pues, aporta también a la economía local, a la generación de empleo. Es una ayuntiva muy eh, extraña, digamos que las poco recomendables para los tomadores de decisiones en lo público, pero que, eh, digamos que hay que señalar que en, en esa ayuntiva es el alcalde, ¿no? Y, pues, bueno, ya que se está hablando desde el pico de la pandemia, pues, insistir, el tema de la renta básica es eh, fundamental, porque es, es la herramienta, pues, de garantía de ingresos para familias vulnerables, pero también es una herramienta eh, que va a permitir, pues, que haya liquidez en el mercado, o sea, que la gente pueda comprar, que pueda que compre y venta, bueno, en la economía popular, ¿sí? Lo que hemos visto con las cifras en el Banco de la República es que Colombia, eh, recesión económica, y estamos en un, en un momento de deflación porque no hay liquidez, ¿sí? entonces hay que entregarle eh, eh, digamos un ingreso pues, básico a la gente pues, para que pueda reactivar la economía, eh, y eso lo han probado otras sociedades en marco de esta pandemia ha servido, pero desafortunadamente pues, también el egoísmo de, las, eh, de la élite univista que maneja el Estado pues, no ha no permitido al contrario pues, van acabar esa reforma tributaria, aquí el predial bueno, la gente jodida y, y y estos tipos que están gobernando pues desconectados del país y de la sociedad que gobierna. Einer, hay una pregunta que yo me hago precisamente con el tema de la renta básica y es, usted que tiene eh, pues, experiencia ya dentro de la administración pública, digamos que tuviéramos un congreso que de verdad respondiera a los intereses de la gente hoy y que mañana aprobaran la propuesta que hay de renta básica. Yo le veo un problema es de, de, de, digamos, ya práctico, y es cómo hacemos para que esa plata le llegue a las personas, porque hay problemas de información, hay problemas de que el gobierno nacional ni siquiera sabe realmente cuántos pobres hay, eh, cómo hacemos para que esa plata realmente llegue a las familias necesitadas y no termine igual. Eh, pues perdida o sin ejecutar no, yo, yo, yo, yo lo que creo es que más allá de cómo hacerle llegar ser plata a la gente el problema fundamental es la plata ¿sí? eh, para esta gente en su lectura económica la plata tiene que salir de la gente ¿sí? la misma gente tiene que poner la plata para hacer eh, apoyar la pandemia ¿sí? lo, que denomina, lo que denomina clase media y los sectores de la clase trabajadora y popular ¿sí? pero pues aquí hay que decir que eh, pues toda la sociedad funcionan funciona cuando los más adinerados, los ricos, pues son los que eh, digamos, asumen pues la, la crisis económica y sobre todo cuando lo que hemos visto es en las últimas dos reformas tributarias esa ofensiva del capital financiero, de los sectores terratenientes en eh, tener gaveras excepciones tributarias eh, cómo se ha promovido también desde el estado de evasión fiscal, es ahí donde toca eh, atacar para recuperar pues eh, los recursos que eh, vía impuestos deberían pagar pues, los sectores más adinerados para poder garantizar la renta básica y otros derechos que han sido vulnerados para la, vulnerados para la sociedad colombiana dicho esto eh, ya digamos temas de metodología de entrega de conteo y demás hoy se pues, cuenta con la tecnología eh, bueno y con un montón de instrumentos pues para eh, poder garantizar el, el, digamos el, el Apoyo, pues monetario a, a, a la gente más, más, más humilde y más vulnerable, ¿no? pero el problema fundamental sigue siendo el, el tema de la obtención de recursos. ¿no? Y pues vemos que quienes toman las decisiones, pues lo toman en contra de la gente. Por tanto, pues toca tomar el control del aparato del estado, pues para poder, ahí sí, como señalas, pues lograr que eh, se pueda eh, promover esa, esa, esa renta básica y sobre todo medidas que permitan que la gente. Eh, y los sectores que es de la economía popular han venido creciendo y son los que cargan con el peso pues, de la economía nacional, pues tengan, tengan garantías, ¿no? O sea, que los que producen empleo, los de las familias empresas el pequeño comerciante que tiene la pequeña industria, el emprendedor, lo que se denomina el emprendedor, toda esa vaina, eh, están abandonados. O sea, todos tenemos amigos, parceros que están guerreando la, en sus ideas y en sus proyectos, pero... Eh, Aquí, pues, el gobierno no se ocupa de, de, de, de, de ese ámbito tan central en un tiempo tan difícil, ¿no? Y eso implica, pues, entonces, si esta gente es el problema, pues toca. Eh, si esta gente y el proyecto ideológico que defienden es el problema, pues hay que cambiar la gente y el proyecto ideológico y político. No, sí, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, yo le hice la pregunta también a, a Luis Jorge Garay en un conversatorio virtual al ah, que bien. me invitaron, y el hombre realmente lo que me dijo, pues entre otras cosas, fue que las mismas organizaciones populares no estarían de acuerdo con que fuera a través de la intermediación financiera, pero pues eso ya genera otros problemas. Eh, yo quería terminar precisamente... No, y, sobre, y sobre todo, Shamel, qué pena tomo eso, y es porque pues también la estructura del Estado pues promueve la corrupción a granel, ¿no? Y la llegada de un gobierno popular no va a significar que el otro día el Estado va a funcionar eficientemente y que los recursos desaparezcan. O sea, eh, la misma esencia del Estado, pues permite que eh, se, lo, se, lo ro se roben los recursos a mano llena, ¿no? Y, y mientras no se modifique estructuralmente el aparato estatal, pues no importa el color del gobierno, que, que es el gobierno de turno. Ya los recursos van a seguir desapareciendo y no va a llegar a la gente. Entonces, eso también implica, pues, eh, reestructurar el Estado, ¿no? Eh, que no sea un día para otro, también. Sí, y que eso no es un día para el otro. Esos son proyectos, pues, generacionales, ¿no? Entonces, pues, también dedicar eso. Pero, hoy ya en términos de ayuda, pues, eh, hoy la tecnología permite, permite, y el Estado tiene las bases de datos, pues, para llegar a la gente y también que la gente pueda llegar al Estado, o sea, eso es, eso es cuestión de voluntad política, de todo, ¿sí? Y la voluntad política, pues, depende de los que toman decisiones. Yo quería precisamente aprovechar la pregunta, la otra pregunta que nos hace Juan Carlos, y es, ¿cómo darle una estructura orgánica al cuento del pacto histórico? ¿Dónde reclamar el carnet? ¿Cómo organizar una fuerza que tenga contundencia en llevar a un gobierno popular al poder? Y sobre todo, que tenga capacidad de defender ese posible gobierno popular. Aprovechando la pregunta de Juan Carlos, mejor dicho, ya como para cerrar, ¿usted cómo ve el pacto histórico desde Soacha? Eh, ¿Cómo ve a la Colombia humana? ¿Y cómo ve pues, la disputa del próximo año también de la presidencia del, por la presidencia del Congreso de la República? No, no, ese, ese, ese, ese tema del pacto histórico como eh, no solo propuesta electoral de cara al 2022, 22, sino también como pues un insumo en la discusión política nacional alrededor del proyecto de nación a largo plazo, pues se presenta en un momento de crisis de la hegemonía pues de, del uribismo. Eh, y en ese orden de ideas implica eh, también asumir que eh, salir del uribismo eh, pues tiene una connotación de eh, lograr una serie de acuerdos con quienes no están dentro de la sociedad política, es decir, con la ciudadanía. A eso le hemos llamado pacto histórico. Ahora, eh, Juan Carlos pregunta el tema de la estructura orgánica eh, del Pacto Histórico y de la Colombia Humana. Yo desde la escuela que me formó políticamente, no podría decir, no siente el rigor del de, eh, el otro enfoque o un enfoque diferente de la organización y de la vida militante en el progresismo en la Colombia Humana, pero también no aprende a entender que eh, las ciudadanías son autónomas organizarse en lo que consideren lo que, lo, que, lo, que, lo que tengan conveniente según sus intereses y sus afinidades y dicho esto, más allá de la etiqueta y del carnet y de afiliación al movimiento lo que importa es eh, que las ideas fuerzas las estamos compartiendo entonces no importa que Chávez esté articulado esté organizado políticamente en su equipo de fútbol y esté hablando con sus compañeros permanentemente sobre todo el país Juan Carlos con el grupo de amigos con el que toma un tinto, una cerveza, reflexionando y aquí nosotros con el, el grupo amigos que vamos tenemos montar montar siempre y cuando tengamos claro y presente pues hacia dónde queremos que empuje este país. ¿no? Eh, aquí lo central y en el marco de esa pregunta es que eh, todas las formas organizativas pues son varias, son legítimas eh, y las necesitamos porque eh, no solamente en función de sacar adelante los diferentes comités de campaña y de una invitación a la gente. Porque, eh, pues si queremos que una opción popular llegue el otro año pues hay que organizar, ¿no? sobre todo porque hoy eh, cuando vemos la coalición de la esperanza y, y la republicana eh, y vemos que hoy eh, gran parte de la, de la gran prensa y de los líderes de opinión pues han relegado el debate del proyecto y del programa eh, más bien para encauzarlo en el debate de los problemas personales de los políticos y de, de si el uno tomó un whisky y si el otro es el más joven y si el otro eh, eh, para eso es la organización para discutir qué queremos sí. Entonces, si nos vamos a organizar en lo que sea de amigos que se va a rumbear pero que tiene la eh, convicción clara de que el país y el futuro hay que discutirlo pues también eso es eh, la oportunidad para eh, contribuir al programa político sí. es decir, a, la, a lo que queremos para que, es decir, las áreas y las iniciativas y los enfoques que tiene ese gobierno de carácter popular ¿sí? Eh, y esa es la invitación, vamos a organizarnos y ojalá comité de pacto histórico por barrio, ojalá por cuadra eh, pero que aporten sumos al debate ¿sí? que eleve de la discusión política, que podamos ahí sí eh, hablar en términos de la configuración de la hegemonía, es decir la autoridad, fuerza de consenso al interior de, la, de los sectores sociales de la ciudadanía eh, fíjense el tema del 28 de abril que es un, pues, como que estamos reeditándolo el 21 ¿no? que mucha expectativa la gente quiere salir, quiere indignarse eh, pero ¿y cómo lo afirmamos eso programáticamente? O sea, ¿Cuál es el tipo de educación que queremos? ¿Cuál es el tipo, el tipo de seguridad social que queremos? ¿Qué está pensando Chávez Leiner, Juan Carlos, que somos contemporáneos frente al modelo de pensiones, frente al Estatuto del Trabajo? ¿Qué es lo que queremos para, para, para el futuro? ¿sí? ¿Y ¿Cómo vamos a lograr que eso se represente en un proyecto político que pueda llegar a la presidencia de la República? Y yo siento que, siento que eh, pues... El debate ideológico también porque hace parte de la estrategia de las élites pues, para, para que su derrota no sea tan, tan, tan estrepitosa. Es que pues el debate ideológico y el debate político y el debate sobre el programa, pues tienen que darlo y, y las organizaciones y los sectores, los comités, bueno, la gente organizada, ¿sí? Eh, esa es nuestra tarea histórica, ¿no? Y es cómo podemos lograr esa idea de fuerza alrededor del de, eh, cambio político que y el cambio económico que necesita nuestro país. Pues, para eso la estructura organizada pues, aportar tesis. Sí, también y, y, de y, or y organizar, ¿no? O sea, no, no quiero desconocer ese, ese hecho, ¿no? Organizar también a la sociedad, de a otro nivel, pero sobre todo en función de que, de aportar tesis, ¿no? De otras narrativas, apostar otras variedades. A propósito, a propósito de esa crisis de hegemonía, mi, mi anterior invitado, el de la semana pasada, fue Armando Benedetti, y yo lo estuve persiguiendo un resto de tiempo precisamente porque pues yo, lo, yo leo esa entrada, de Armando Benedetti, al pacto histórico precisamente en esos términos, en términos de crisis de hegemonía. O sea, puede tener muchos intereses personales, pero claramente es una expresión de eso, de que, de que las aguas están cambiando y que lo que falta es movilización y organización popular para que pues, eso se concrete en un proyecto a largo plazo en las próximas décadas. Eh, yo creo que con eso, pues, podemos ir terminando. Juan Carlos juan, juan carlos eh, comenta nuevamente: dice, para terminar, mucha admiración para Einer, que es una figura inspiradora para todos quienes estamos en el bloque histórico de los subalterno. El mismo concepto. Hace, pues, el, el bloque histórico subalterno: ahí estamos, los excluidos los de abajo, los del arroz con huevo, esos somos. Sí. Eh, y pues con nuestras diferencias y los enfoques de mundo que defendemos, pues por lo menos reconocernos que eh, tenemos que entrar en diálogo de saberes, de narrativas, para eh, afirmarnos políticamente en un proyecto que permita cambiar este país. Einer, muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio, y, y pues espero poder hablar con usted nuevamente en los próximos meses. Ahí estamos, Chámen, muchísimas gracias por la invitación, eh, y ahí estamos en la lucha en lo que corresponda, eh, la invitación a toda la gente, pues también el, el, lo que está ocurriendo en Suacha pues ojalá también tenerlo muy presente. No solamente eh, la realidad tan dura y tan difícil en, en, en diversos escenarios, sino también ese proyecto político eh, en el que por las circunstancias estamos envueltos y que viene dando pasos de gigante en nuestro municipio alrededor de los sectores alternativos, que yo creo que eh, vamos a seguir dando noticia. Así va a ser. Y nada, muchísimas gracias a las personas que estuvieron hasta el final y pues les estaré contando qué otro nuevo invitado vamos a tener en las próximas semanas. Muchas gracias, Shami, muchas gracias a su audiencia. Hasta